Soy Miriam Carpa. Les doy la bienvenida a Cir Continuo Sin Carpa. Me voy antes de que me pesquen. Estimadas y estimados ¡Esperadores! esperadores. Les damos la bienvenida a esta cuarta entrega de... Cir Continuo Sin Carpa. Aquí podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo. Y de nuestra... ¡Familia con mucha F! En el caso de esta noche, ustedes no deberán abonar en puerta a una... <risa> a veces, el guionista escribe trabalenguas... ¿Qué esperas para...? <risa> ¿Qué esperas para adquirirlos? <risa> en Circo Continuo, tenemos artistas con mucho vuelo, como por ejemplo...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 Una vez la voz de la vendedora apareció del más allá. Estimados y estimadas pasa? ¿Alguien puede ponerse gel al ritmo de la música? ¿Cómo? Mira. Para seguir con la tradición de mostrar animales, una vez apareció uno realista, pero no real. Y referencias a ciervos de dibujitos. Yo digo Bambi cuando veo algún venadito. podemos decir que nunca hubo un maltrato animal. Aunque no podemos decir lo mismo del maltrato vegetal. Damos por concluido este cuarto episodio de... Circo continuo sin carpa. Nos despedimos con una frase de Varsovia, pero esta vez... La risa es salud y el arte es un arma cargada de futuro.